El día de ayer nos quedamos aquí en la Quinta Inn, es en Austin, Texas. Es un hotel cumplidor. Ahorita van a ver el recorrido a grandes rasgos. Pero este es el hotel, la Quinta Inn, está sobre el 35. Me parece que hay dos, o oh, yo vi dos, este uh, dos hoteles, uno en el centro y este que está en el 35. Allá se ve el downtown, está muy cerca, literal a cinco minutos. Este es el Freeway 35. Y este es la, nuestro hotel de la Quinta Inn. Nos costó alrededor de 90, como 100 dólares. Ya con impuestos. 100 dólares la noche. La verdad no se me hizo nada nada barato. este El hotel pues está cumplidor. No es así como que wow es incluye el desayuno. Está incluido los desayunos. Que pues básicamente es una barra de café, jugo. Eh, tiene para hacerte tus pan tostado, le pones mermelada, le pones miel, tiene fruta, tiene yogurt, y pues ese es el, el desayuno que se incluye. Ahorita vamos a hacer el checkout y entregar las toallas. Ya que nos costaron unas toallas para la alberca, Entonces vamos a entregar las toallas. Estuvimos en la alberca y vamos a ver el tour. Vamos a continuar el tof. es donde está el, el desayuno ya, ya lo quitaron, ya son las 12 del día este es el horario del desayuno es pues hasta las 9 de la noche tiene máquina de jugos café, agua caliente para té aquí había los habitamentos para el café y los tés aquí tenemos un refrigerador que estaba lleno de fruta y yogur de este lado estaba ah miren, esta es la que estaba ahí y de este lado había el pan tostado, waffles, unos muffins, unas galletas y unas barritas. En eso constaba el tostador de pan. Este es el tostador de pan, entonces el waffle lo pones aquí, lo tostabas y en eso constaba el desayuno. Para allá están los, las habitaciones y continuamos el, el tour. Toco. La habitación está bastante cumplidora, bastante bien. Este, disculpen ustedes el regadero, pero ayer ya no me dio tiempo de grabarla. Pero bien, son dos camas eh, matrimoniales. Su aire acondicionado que funciona súper bien. Tiene de este lado un despertador, pero trae su cargador USB. Esto está bastante, bastante chévere. Después, un detallito del control. Se ilumina en la noche su control, de este lado está la televisión, que tiene dish, tiene lo, lo, lo típico de, de canal de cable, aquí tenemos un ropero, un escritorio, Ay, perdón, el basurero, de este lado tenemos la cocina, de, digo la cocina, el baño, perdón, entonces está aquí el baño típico, su tina, su regadera. Y de este lado, su lavadero. Tiene para hielos, afuera hielera. Digo, este, máquina de hielos, esta es la hielera. Aquí está para hacer cafecito. Secadora de pelo. Y, pues, básico, pero tiene todo. Hasta una planchita. Por si tienes que planchar, su burro de planchar. Y esta es la habitación. De nuestra habitación en la Quinta Inn En Austin, Texas Y esta es la alberca Aquí está la mafer, me está llamando Esta es la alberca De bastante buen tamaño La verdad es que con este calor Sí, sí, refresca Nosotros la usamos un rato Como una hora estuvimos aquí dentro Y la verdad, súper, súper bien En el lobby te prestan toallas Fuimos a pedirlas y estuvimos ahí un rato con con esta señorita que ahorita la trae en grande. Y justo nos tocó enfrente del alberca. Esa es nuestra habitación, la de la derecha. Y aquí está la alberca. La verdad es que está bastante bien. Las habitaciones que dan hacia adentro están muy bien. Las de afuera, las que dan hacia afuera hacia el estacionamiento, no. La verdad es que no, no, no, no. No inspiran mucho. Pero esta parte está bastante, bastante agradable. Entonces, esta es el área de alberca. Jardincitos En La Quinta Inn. Ahí está nuestra habitación Vamos A seguir El reporte Ya acabamos de hacer el checkout Y el tip de este video Ahí les va Yo había visto el hotel Que está allá en el centro Y este Por alguna razón El precio era muy similar O incluso un poquito más barato El del centro De hecho yo iba a reservar El del centro Dije está en el centro Está más, más práctico pero al momento que iba a reservar, empecé a ver como las letras chiquitas. Bueno, no las letras chiquitas, pero ver el detalle. Y resulta que el del centro, adicional al costo de la habitación, te cobraban $35 dólares por el estacionamiento. Entonces, pues ya, ahí sí ya, ya no convenía. Ya que nosotros traemos coche, pues nos iba a costar $35 dólares. Y pues moverte al centro, pues traes el coche, te puedes mover. Entonces decidimos... Eh, mejor agarrar este que está a 5 minutos del centro Y aquí no te cobran por estacionamiento Todo alrededor del hotel Es estacionamiento Y te puedes estacionar Estas son las habitaciones Este es el área de alberca, los jardines Nuestra habitación era esta de por acá Y pues este es Este es el hotel quintaín En Austin, Texas y gracias por ver nuestros videos, espero que sea útil esta información, porque a veces pues uno busca conocer un poco más del hotel donde uno se puede hospedar. Ahí está Austin, venimos a hacer una visita express a Austin, llegamos ayer, hoy en la tarde nos, nos regresamos, nosotros estamos mañana, bueno hoy en la tarde vamos hacia Dallas, ayer estábamos en Houston, estamos haciendo esta visita express, suscríbanse para que vean nuestros videos. Y un último dato que puedo ver Miren, Este es el estacionamiento Todo alrededor hay estacionamiento eh, Estamos en junio Del 2021 Y aquí pareciera ser que ya la pandemia ya se acabó Si sí hay gente con tapabocas Si sí hay gente que se cuida Pero la verdad es que ya vemos muy normal todo por acá Entonces Bien, hasta aquí este video Suscríbanse Denle like, compartan y pues gracias por ver nuestros vídeos. Adiós.